mientras repartía dinero a unos cuantos que se acercaron al vehículo de lujo en el que andaba. En el video se observa cuando Yomaira, como es conocida popularmente, levanta las manos en señal de que se le han terminado los billetes que repartía. El Centro de Operaciones de Emergencias COE reportó un total de 33 muertes durante el asueto de Semana Santa, en su gran mayoría por accidentes de tránsito. Según los datos suministrados, 18 de las 33 muertes, se produjeron dentro del operativo de seguridad del COE Semana Santa 2019 un pacto por la vida. De estos fallecimientos, 16 se produjeron por accidentes de tránsito y 2 por asfixia de inmersión. El director del COE, General Juan Manuel Méndez, también informó que 64 menores resultaron intoxicados por alcohol, de los cuales 10 tenían edad correspondida entre 0 y 9 años. Nosotros nos duele cada vez que muere un dominicano. El éxito del operativo ahora mismo pudiéramos estar celebrando un 75% menos de accidentes de tránsito. Pero las fatalidades nos no dañan el operativo. Eh, nosotros nos sentimos impotentes en esa parte. Gente echando carrera, gente ya con, con, con que, que deben de servir de ejemplo a la sociedad, echando carrera en un vehículo y se matan. Que también hay que recordarle a los padres lo siguiente. Eh, la ley es bien clara. En principio la autoridad y sobre todo la responsabilidad del bienestar de nuestros hijos, cuando son menores de edad corresponden a los padres. En nuestra sección de farándula se filtró un audio en las redes sociales, donde supuestamente Alexandra, ex esposa del artista urbano Mozart Lapara, reconoce el tiempo que tiene saliendo el exponente con la actriz Dalisa Alegría. El grupo de medios Telenor dio por finalizado con gran éxito la programación especial Semana Santa 2019, con la presencia de todo el equipo que hizo posible esta cobertura que inició el jueves 18 de abril. En el cierre de esta cobertura se realizó el programa especial en la noche del domingo de la Pascua de Resurrección, con intervenciones de los representantes de la Defensa Civil, Cruz Roja, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Recinto San Francisco, el Ministerio de Salud Pública, entre otros. Como cada año, Telenor ofrece una cobertura especial por el triduo Pascual, que cuenta principalmente con espacios especiales de reflexión y fe a cargo de los integrantes de la Iglesia Católica y noticias durante toda la programación, donde se informa sobre los hechos de relevancia en la ciudad de San Francisco de Macorís, la región del Nordeste y el país. Agradecer a todo este equipo de personas que está a mis espaldas